Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y esta semana vamos a hablar sobre compras online seguras. Y es que se acercan las navidades y en esta época las compras online se disparan. Si es tu caso y es un hábito que sueles llevar a cabo, te voy a dar unos cuantos consejos para que compres seguro en internet y también vamos a hablar de un peligro que concierne a nuestros hijos, que son las compras online sin permiso. ¿Qué ocurre? Muchas veces dejamos a nuestros hijos con los dispositivos conectados y a lo mejor sin supervisión y puede ser que esto lleve lugar a compras online sin permiso. ¿qué puedes hacer para evitarlo? En primer lugar, procurar no dejar a nuestros hijos con dispositivos conectados a internet sin supervisión. Pero además es importante que tengas el hábito de cerrar las sesiones de aquellas cuentas o páginas donde sueles comprar online. Por otro lado, si nuestros hijos son un poco más mayorcitos, podemos ya explicarles y enseñarles las páginas donde ellos pueden navegar con permiso de manera habitual. Aunque no olvides siempre supervisarles y acompañarles en esa experiencia online. ¿vale? Acostúmbrales también a que, al igual que para hacer otras cosas piden permiso, también para usar los dispositivos deben hacerlo de manera que puedas monitorizar mejor su actividad digital. Siempre te puede ayudar también descargar controles adicionales. En captain.com tenemos varias opciones y te invito a entrar y ver la que más encaja con tu familia. Por otro lado, si por ejemplo donde más sueles comprar es en Amazon, puedes tener una tranquilidad adicional, ya que Amazon está obligado a hacer devolución de las compras sin permiso. Pero no solo nuestros hijos son vulnerables en cuanto a las compras online, también nosotros podemos caer en en fraudes, phishing o algún tipo de estafas online. Para evitarlo, comprueba siempre que las páginas donde compras tienen medios de pago seguro, por ejemplo como PayPal. Eso será una garantía extra para ti. Un hábito que puedes adquirir es comprobar que las URLs de las páginas donde compras comienzan con las letras HTTPS. Eso te indicará que son sitios web seguros. Procura tener diferentes contraseñas en los distintos sitios donde sueles comprar online. No lo hagas si es posible usando wifi público mejor en casa si ves algún indicativo de comportamiento extraño de parte del vendedor o algo así evita esa compra sospecha cuando la oferta es extremadamente buena y ante la duda ponte en contacto con el vendedor los e-commerce es verdad que son negocios online pero detrás siempre hay personas y esa atención personal es algo a lo que no debemos renunciar aunque compremos online otra pista es leer siempre las opiniones de otros usuarios. Normalmente suele haber varias y de esta manera puedes valorar si ese producto es lo que tú esperas. Sospecha cuando no sea así, ¿vale? cuando no haya opiniones sobre el producto o ni siquiera la opción de opinar o recomendar este. Las compras online desde luego son un gran recurso que nos pueden facilitar muchísimo las compras de cara a las próximas navidades. No renuncies a ellas pero hazlas de manera segura y acompaña a tu hijo siempre en el proceso. Muchas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo.